¿Cuáles iniciativas considera usted autoridades deben tomar para disminuir violencia en el país? Háganos el feedback, 829-451-3381, esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así Quiero felicitar que... a, a Giovanni eh, Cordero por esta excelente pregunta, que si se tomara en serio en la República Dominicana, diera buenos resultados. Bien. Pero no es así. Muy bien, continúan hechos violentos. Luego de tragedia que dejó seis muertos el fin de semana, coronel se suicida. Un coronel de la Policía Nacional se suicidó de un disparo en el rostro tras disparar a la casa de su expareja en el sector Peña Gómez de la provincia de San Cristóbal. De acuerdo al informe preliminar, el coronel Ramón Valerio Crispín fue a la casa de su ex pareja que no ha sido identificada, ubicada en el referido sector y le realizó varios disparos a la residencia luego de que ésta no los recibiera. La, la fue, ¿no? Luego de allí, la, una bomba Valerio Crispín se montó en su vehículo Toyota Corolla color gris y se dirigió frente a la parroquia San Agustín, en Jaina, donde incendió el carro y luego se dio el disparo con su arma de reglamento quedando postrado en la acera justo al lado con su uniforme de Policía Nacional puesto. Recordamos que el municipio de Higüey, el pasado fin de semana, un hombre identificado por las autoridades como Ángelo Santana, ultimó a seis personas e hirió de gravedad a su pareja sentimental, con la que desde hace un mes estaba separado. Presuntamente el detonante del hecho violento fueron los celos. Esa es la noticia. Esa es la información. Vamos a ver, Yerjan. Miren, yo siempre le digo a la gente que anote las fechas, porque como dice el Quijote de la Mancha, el tiempo es el mejor descubridor de las cosas. Le digo a la gente, anote las fechas, como lo hago yo, que lo agendo de una vez, y lo pongo ahí, y después reviso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abinader saltó con el disparate de que iban a poner policías a cuidar a las mujeres?, el disparate más grande que yo he escuchado en toda la historia de la historia de la historia. Bueno, Hipólito saltó con muchos disparates. Pero este fue un disparate kilométrico. ¿Se acuerdan ustedes que le dijimos en ese momento, hace casi ya un año? Que fue? Eh, le dijimos que eso era un disparate, que eso no iba a resolver nada. Primero, no lo ha hecho. Y segundo, eso tampoco va a resolver ningún problema porque el problema no está ahí. Porque eso de ponerle un policía ya es una reacción. ¿Mm? No es una acción tendente a la prevención. Y entonces, eh, como hemos visto, estos casos, eh, este que se dio aquí, era a lo que yo llamo el potencial pasionicida. es lo que yo llamo el potencial pasionicida. El de Higüey, eh, es otra cosa, es un caso aislado, totalmente diferente, y hay que estudiarlo en su contexto. Pero, era Pero este coronel salió con la convicción de quitarle la vida a, esa, a, a, a su expareja, y suicidarse. Está clarísimo. Y entonces, estamos cansados de decirle aquí al Estado, al gobierno, que esta gente es, lo que son es enfermos. Yo he dicho, ¿verdad?, que eh, desde nuestro punto de vista, hay dos agresores pasionales, dos que, que de acuerdo a nuestra observación hemos podido, hemos podido identificar, uno que es machista o feminista, que es el que se cree dueño de la pareja o de la persona. Este es el famoso que manda a tirar cosas, hacer daño, a tirar ácido del diablo y cosas así, para hacerle daño a la pareja y que no esté con nadie más. O este es el que intenta matar o, o el que mata y él no se suicida, porque él, él, lo que él busca es hacerle daño a la pareja o a la expareja, o a la persona de, de quien está enamorado o enamorada, porque hay mujeres también. Y por eso entiendo que el término feminicidio no aplica, porque no se trata de matar a la mujer en específicamente, sino a la persona a la que tú quieres. Es una, una, es una cuestión más de relación pasional, y por eso eh, yo no voy con ese término, aunque eh, acepto lo que Amado dice, de que quizás el término pasionicida pudiera mejorarse, porque quizás no, no, pero bien. Ese es otro tema El significado quizás no sea lo que tú quieres connotar Exactamente, y, y estoy de acuerdo contigo Estuve estudiando todo eso hace okay. unos días Y estoy de okay. acuerdo contigo eh, este, este coronel Es el otro que yo he, he, he presentado aquí Que es el que Entiende que su pareja O esa persona Es el centro del universo Fíjense ustedes que el que, el que mencioné en principio Que es el, machispa, el machista Feminista, ese se cree dueño De la persona él es el centro del universo, es un egoísta, es egocéntrico o egocéntrica y todo lo quiere para él. Y si esa persona decide dejarlo, ahí entonces se da el detonante. Cuando esa persona decide dejarlo, se da el detonante. Caramba, se lo estoy advirtiendo a la, a la mujer y a los hombres. Cuando usted sabe que esa persona tiene esos rasgos, que yo se lo he presentado aquí, y usted decide dejarlo, tiene que irse lejos, totalmente lejos y esconderse por lo menos, pues, qué pena, ¿eh? Tiene uno que decirlo, por lo menos por tres años. Porque esa persona, inmediatamente usted intenta dejarlo, eh, provoca ese detonante. Igual que este coronel, que es el otro, este no se cree eh, el centro del universo, sino que ve a su pareja como el centro del universo. Y cuando decide dejarlo, también es el detonante. Y dice, sin esta persona yo no puedo seguir viviendo y por eso entonces la ataco y me ataco. Le quito la vida ya primero y luego me la quito yo. Y entonces es un enfermo mental, más que una persona... Eh, que un delincuente común, es un enfermo que hay que tratarlo de manera psiquiátrica y si no lo vemos así, no vamos a poder encontrarle solución a eso. Amado. Bueno, gracias, Yerjan. El de, la, de los tiros en Higüey tiene más... ¿En Higüey fue los tiros? En Higüey... Tiene en más aspectos de sociópata. Exacto. Sí. Eh, Francia, adelante. Miren, la, ¿qué decirte? Uno necesita a diario... Puedes estar tú lo más tranquilo y hay provocaciones, hay situaciones que la única diferencia es la forma como respondemos. Y cada quien tiene una forma de respuesta. Hay quienes llegamos a, tal, a un punto y reaccionamos. Lo que para mí es un problema, para ellos es una catástrofe. Sí. Y parece ser que ellos llenan copas o vasos hasta un nivel porque la otra persona termina des desasociándose de él. Toma una medida y ese otro. ¿Y dónde ha habido un problema? Un puntito que tú le agregas a, a la descripción que haces. En un país con necesidades económicas, donde la mujer tiene que depender mucho del hombre, y el hombre predominantemente es el proveedor, el hombre no sabe dar sin recibir. Y el hecho de que él coloque dentro de sus compromisos un plato de comida ahí, él entiende que ella tiene que responderle sexualmente también. Y las mujeres a veces no se dan cuenta que quizás sea la única persona que puede resolverlo en un momento determinado por una necesidad y lo buscan. Uh -huh. Están separados y desde que le dan algo, ese individuo reacciona porque no están en pareja. Tú ves como dicen lo que da la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Yo diría que en esos casos tienen que darse cuenta de que aportan algo. Y ya José Lalú lo hablaba. Sí. Y se lo, se lo comieron vivo por eso. Pero en la forma que lo dijo, lo dijo Crudo. Mira cómo yo te lo explico: en una transacción de necesidad yo de la mujer. ¿Qué dijo eh, de que cuando, de que la mujer cuando va al restaurante tiene que pagar su su, su cena para Porque que si no, el hombre no el hombre se, se siente con derecho sobre para ella para que el hombre no se sienta con derecho ejemplo Exacto. he pagado cinco cenas y mira esta mujer ahora eh, que está enamorada de con otro. Otro. con otro y entonces eh, el, el hombre que el machista que también no puede sabe mujer de también, no sabe eh. diferenciar si usted decide ser cortés con una dama si usted decide ser cortés en un momento o con su expareja y su ex pareja apela. Mira, tengo una necesidad de pagar claro. esta cosa. Ah, déjame ver. Y le da el, el dinero. Ahí hay un ingrediente funesto. Porque este es lo que cree que debe ir a cobrárselo en claro, sexo. Claro. Como un, un, como un objeto. Y en fidelidad, entonces, también, porque... No, y exigirle pi, fidelidad, Piensa esa persona, escúchame que te interrumba, Francis, piensa esa persona, ah, entonces yo le resuelvo los problemas y se me va con otro o con otra. Ah, qué bien. Y entonces... Entonces, donde debemos trabajar, vaya. como, y ahí estoy contigo, debemos trabajar no en una respuesta, sino en un trabajo de, de construcción de esa categoría de problema Ayudando al mismo eh, violento o en el, el que se está encartado como un posible feminicida por, los, por todos los aspectos que, que la mujer puede describirle a quien lo vaya a ayudar. La mujer sí sabe todo lo que pasa con su marido o con su ex. o con Porque okay, mira, yo conozco casos que yo he tenido que ayudar de individuos que no sejan. Mira, yo, yo insisto, Francis y Yerian, y amables televidentes, insisto en el tema de que el Estado Dominicano no ha sabido enfrentar el tema de la violencia de género. Y lo digo porque en el comentario que hacía Yerian decía que el, ese criminal, ese criminal, vamos a ponerlo entre sí. comillas, se mata. Ningún delincuente se mata. No. O sea, cuando una gente comete un delito y se mata es porque hay un problema aquí arriba. Porque ah, no, ni, usted no ha visto que el ladrón va y te atraca y después ay, el arrepentimiento, pa, y se da un tiro. Eso no pasa. Lo del coronel no se parece a lo de... No, el imposible, el, eh, eh, no, eh, no, no imposible. Hubo una intención. No, imposible. Porque la mujer no murió. Ni no, le, no, no, ni, ni le, siquiera ni, afectó ni, a nadie ¿por a porque nadie? le disparó a la casa. Eh, él se incomodó. Y, pero es muy probable. Y parece ser que él mismo dijo, déjame quitarme de medio probable, porque hice a una iglesia, frente a una iglesia. Sí. fue una forma de arrepentimiento. Es muy probable que ese muchacho tuviera una ascendrada... Eh, formación religiosa parece que sí su padre es lo, que lo formaron bien y al verse en esta situación Débil. es como si dijéramos carajo yo he cambiado la página de, de, de, de mi nombre de mi familia y, y, y eso lo, lo atribuló tanto que decidió quitarse la vida es lo que parece pero frente a una iglesia estamos especulando si sí, la, la es un símbolo hacerlo sí, frente a la iglesia ahí. es un símbolo de arrepentimiento incluso y de los He daños venido frente al señor. Y prácticamente a, no causó daño. A pagar mi, no, ninguno, porque tengo entendido que fueron tiros que le hizo a la sí, casa. Pero fue porque no pudo entrar. Sí, y, pero él, él, y le lanzó una bomba incendiaria para quemar la viva dentro okay. de la casa. Ok. O sea, bueno, él no fue con buena intención. Es muy, es muy probable, es muy probable que haya pasado eso y el bueno, hecho de la bomba lo, lo que hace es que ella tenía que salir de exacto, la guarida. Exacto. Y sí. al, y, al, y al escúchame amado, al él no poder lograr el objetivo principal, entonces terminó él eh, No, porque, el, porque ya estaba implicado. La vida, claro. Uh -huh. Ya estaba implicado. Uh -huh. Era un coronel preso sí. y mal preso. Sí, sí, mal preso. Pero bueno, el asunto está en que no hemos encarado el problema. Aquí hemos hecho mucho, mucho énfasis en la persecución. Sí. Y ustedes ven, por ejemplo, uno de los primeros procuradores que comenzó a arengar sobre la prisión preventiva para los feminicidas o la, la violencia de género fue Francisco Domínguez. En una ocasión yo lo abordé sobre el tema, pero él estaba muy convencido de que esa era la forma. Digo, bueno, eh, usted es el procurador, yo, no, yo lo que soy es un procurador re regional. Bueno, terminamos la conversación ahí y aquí en, en San Francisco se siguieron dando los casos. Eh, luego el propio Yanalain, eh, Alain en una ocasión también bajó, apretó el tema de los feminicidios por, por el mismo camino. Lo mismo lo hizo Radamés Jiménez, aunque Radamés Jiménez no fue tan enfático como estos dos, pero sí mantuvo la posición. Eh, el, la cooperación española, por ejemplo, creó un protocolo para el manejo de los feminicidios. Pero oye, ¿qué protocolo creó? Crea un protocolo para la persecución y la protección de la víctima. Pero no hay ni siquiera un programa especial focalizado de política criminal para el tema de los feminicidios. ¿Por qué? Porque yo digo, no estamos hablando de un caso, de un delito común, de un delito corriente. Esa mujer y ese hombre que tienen problemas en este momento, en algún momento se amaron, o todavía se aman, sí. todavía ella quiere a su marido y su marido adora a su mujer, uh -huh. pero la adora de una manera muy particular, porque la quiere con posesión para sí mismo. Y entonces ahí es que viene el problema. Entre esa pareja hay hijos de por medio, hay padres de por medio, hay suegra que adoran sus yernos. ¿Tú me entiendes? Que hacen cualquier eh, eh, eh, eh, eh, cosita en la, en, la, en la casa, un dulcito, una cosa, y, y al primero que le mandan un ching es al, es, al, es al yerno. Hay niveles. Hay, sí. ¿Y por qué tú me miras con esa cara? No, no, bien. No fue que. Tú sabes que, mira, ¿Pero ¿cómo así? Me identificaste. ¿Tú ah, ¿Sabes bueno. qué? No, no, está bien. No, no, tú sabes qué fue. Miren, Mira, señores, sí. fue eso le que eh, atiéndeme esto. Me quedé... Pero, Amado, parece que vi una expresión... No, en no, mí. yo... Pero no pero, se trata del... Yo tema. soy un hombre curioso ah, bueno. Mira, y es de esto. ¿Qué es que el nuevo Que el vocero ratificado del PLD está tan confundido con su línea política que parece que él simplemente defiende su grupo uh -huh. y está haciendo... Cuando él dijo, él, me ¿Qué? estoy refiriendo al, al, sí, a al Lorenzo, senador, a a Lorenzo, Iván, Lorenzo. Iván Lorenzo, que dice que le va a afectar a la inversión extranjera uh -huh. la lucha contra la corrupción. Sí, sí. Del, en, cambio, de Estado, entonces, Unidos, en cambio el Departamento de Estado está diciendo lo contrario. Departamento hoy. de Estado... Estados Unidos sí. recoge preocupación por corrupción Así en es. el gobierno y la justicia en República Dominicana. Déjame redondear sí. el tema. Mira, el asunto aquí, el asunto aquí está... Y ahí en fue que, que yo hice señal Que no hemos manifestado, que no hemos realizado las cosas que debemos realizar, porque el tema de violencia de género no es solo persecución. La persecución debe ser estratégica y la persecución debe ser adecuada para dar un resultado. Pero aquí es la prevención, señores. En un hogar, en una familia, en una casa, cuando se, se arma un pleito, cuando se arma un pleito, ese pleito no se armó en cosa de minuto, eso viene arrastrando un problema viejo, o el tipo es muy posesivo, o la mujer es muy descuidada, o hay dificultades de criterio en el manejo del hogar, en el manejo de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?, es prevenir, prevención de una u otra manera, pero no de la forma como se está haciendo, porque aquí lo que se cree es que con prisión preventiva se resuelve todo. La idea de la dureza en la persecución penal de, de los casos de feminicidio, que cualquier mujer va donde, donde la encargada, coordinadora de la Oficina de Violencia de Género Intrafamiliar sí. o Sexual, otra cosa... Son todas mujeres en esas oficinas. ¿Tú sabías eso? Y es, tránquenlo. Y, es, ¿Cómo y, es? Que eso son todas mujeres. Y, y eso es un mensaje sumamente Equipo, terrible. Sí. Oye, equivocado. Un mensaje equivocado. De equivocado. En, no, desde, espérate, desde la espérate. formación En la en La violencia intrafamiliar. de Oye, tú no encuentras son, son un hombre mujeres. trabajando <ríe> en las oficinas. Desde la formación de la oficina. Desde la, desde la, oficina, se, desde la secretaria aquí. hasta las fiscales. No hay fiscal. No hay ficalos, son lo único, lo único que hay ahí es... <risa> un... Solo que son muy buenas, hay que decir Mira, que las de aquí son no, no, muy buenas. No, no, yo no estoy diciendo Mira, de su lo calidad. Lo único que no, hay ¿no? ahí no, es un médico legista. Médico muy, legista. Muy objetivo. Sí, pero que el médico legista está fuera de la oficina incluso, porque el médico legista verdad, el es, que es médico mujer. legista y también le da servicio a la oficina. Sí, no hay un, pero un médico decir, legista exclusivamente, exclusivamente para Saludo exclusivamente. A mis amigas de ahí de... Pero ciertamente... No, no, no, yo no hablo de la calidad, imposible, además. No, no, el eh, Ministerio Público tiene una escuela es que cierto, forma son, de manera... Mira, de son todas mujeres. Y eso es un mal mensaje. Eh, claro. Eso es un mal mensaje. Entonces, bueno, este es lo que yo digo. un mal mensaje para la igualdad o para... Sí, sí, sí, claro. Para claro, el tema claro de, sí. de tratar. El hombre que llega siendo, no, no, un hombre preso ahí. siendo un querellado, un denunciado, el hombre que llega ahí... No, ella le toman atención. llega Llega sobrecogido porque dice, oye, pero... Y la jefa es, es mujer, la fiscal que tiene mi caso es mujer, la otra fiscal que está atendiendo otro caso. Pero si caso, él es, es víctima mujer. y lo demuestra, caramba, el, aquí me van a crucificar. No, no. eso es lo que pienso, eso es lo que pienso. Sí, Entonces eh, ese eh, es, eh, es el mensaje que yo digo. Sí. Entonces yo lo que pienso es que independientemente del, de lo, de, lo del, del, de la buena intención que tenga esa, pero indudablemente que hay que hay que tratar. De romper, romper esos... Mire, yo le voy a hacer una anécdota. Yo comprendí a tiempo, yo comprendía a tiempo el tema de la violencia de género, en la época en que ese tema no estaba en el tapete en este país. En 1987, el, yo era procurador ya. fiscal de San Francisco de Macorís, chacho joven todavía. Como. Tenía cuatro años, es su santísimo. Ya yo ese tiempo estaba justiciando en nombre de la ley Esu y en mérito de los artículos santísimo. citados. Pues mira, un día estoy en mi despacho, el policía que estaba en el antedespacho mío, eh, eh, era un policía de ahí de Senoví. De de, de, y entonces le digo, Julito, Julito Julio, Julio Rosa, y oigo el escándalo y le digo, Julio, ¿qué es lo que pasa? Dice, mire, magistrado, ahí hay una mujer, pero ¿usted sabe lo que ha golpeado? Mario le dio una, una paliza, digo, no me diga, y me hace pasar la mujer, a mí me dio una pena del carajo ver esa mujer en esas condiciones. Y lo primero que le digo es, Julio, ven, eh, búscate, había otro policía, ya búscate a fulano y vayan y tráiganme lo amarrado, pero apriétenle las esposas. Porque la policía tiene un modo de tortura claro. que no se ve, que cuando te pone la esposa, si te la aprieta tú ves así que viene, tú ves, no puedes moverte para nada, además te duele la muñeca. Bueno, hay gente que ha terminado con problemas en la muñeca por tiempo. Bueno, pues el asunto es que yo le digo eso, y ellos, ellos salen huyendo, porque en ese tiempo los fiscales eran ley, batuta y constitución, sí. ¿eh? Un fiscal en ese tiempo era un perro a coger. Están oyendo. Y agarró Pero y sí. fueron a buscar el hombre. Y me trae el hombre. Un, un torturador. Bueno, sí. En ese tiempo, al no haber una ley especial, eh, se trataba de golpes y heridas que, eran, que era un delito correccional. Y en la ley 1014, los delitos correccionales mandaba que la fianza era obligatoria. Pero, ¿qué teníamos los fiscales para tratar de, de, de pasar de que el tipo se pasara una temporada? Uno se equivocaba. Y lo mandaba para instrucción, en lo que el juez de instrucción interrogaba, averiguaba, se determinaba que era un asunto correccionado. Decía, yo no soy competente para esto, pasaba un mes, o más de un mes, y el tipo preso. Ya. Yeah. Eh, sí, para Oite, él. Y si era inocente. Oye pero oye, pero oye, pero oye, no, pero. No, espérate, no, pero tú, él, tienes... Él, él había, él, tú tienes. Tú tienes el cuerpo golpeado, de delito ¿verdad? de una mujer desbaratada. Sí, golpe. Pero oigan, esto, Aquí él, viene lo bueno. Otro. Óyeme, a los 10 días a los 10 días ella se, misma va se apareció la mujer con tres muchachitos y me dijo usted me lo mantiene o me suelte el hombre mm. oiga 10 días después mire magistrado yo no puedo más usted me mantiene los muchachos o me suelte el hombre porque escucharon mi óyeme, palabra miren, al óyeme, inicio esa es sí. la realidad anotaron miren, mi palabra al inicio como dice Yalian lo de que lo que se trata de una relación transaccional y de, y de económica miren óyeme hay eh, algo lo que yo sí destaqué del anuncio de Luis Abinader En principio Que fue lo de pagarle unos 10 mil pesos A las madres solteras que están en esta situación Y lo de crear más casas de acogida Eso es interesante Que no se ha dado todavía Pero eso sí es importante Porque permite que la mujer pueda seguir viviendo Se desprenda Se desprenda desde de lo la bien. dependencia Ahora, Miren Porque hay un tipo que no va a dar a cambio nada Cuando una gente tiene una infección ¿Cómo tú la detectas? La fiebre, la fiebre es la Ey, principal indicador es que porque el cuerpo si tiene un mecanismo de defensa. Síntomas, señores, estas personas eh, muestran síntomas. Claro, lo hemos dicho aquí, muestran claro, síntomas. Eh, y yo, hay, lo, yo lo he destacado. El el hay yo un plato que, y, claro, y llegué mi comida que y, no está. Y, y para dónde tú vas, con esa faldita. Y déjame ver el teléfono con exact, quién es que tú estás hablando. Hay y, una llamada. Y, y entonces, señores, eh, permíteme concluir, Israel. Eh, de qué manera nosotros podemos prevenir Si vigilamos estos síntomas Y si en el país se crean Centros, ¿verdad? De, de atención psiquiátrica No cárceles, esta gente no puede ir a la cárcel Normal porque tú no vas a resolver nada con eso Tienen que llevarlo a centros de atención psiquiátrica Especializado para ello Para poder desmontarle Esa construcción que tienen en su mente De que la persona o es suya O es el, el centro del universo vamos, O no es de nadie Vamos a vamos una a llamada, ver. adelante O no es de nadie Buenos días Buenos días. Hola. Días. Buenos días. La, ¿Cómo tú estás, Franci. Bien, bien. Y tú Larisa. Muy sí, bien. bien. Adelante. Ah, Larisa adelante. Se extraña Carolina. Se extraña Carolina. Ay sí. ya Man, de vacaciones, ya. merecidas vacaciones. Ya, ya la extrañamos, es bueno, cierto. Bueno, sí, sí. Para que recupere el sueño perdido por la bebé. Ah, sí, Otras verá. noches. Nah, ella le quedan dos años de perder sueño todavía. <risa> sí, ya no lo sí, dice con efectivamente. Maldad. Mira, Adelante, eh, referente al tema que está muy interesante sobre la violencia y todo lo que se está viviendo todos estos días, eso es un problema muy de fondo, señores. Hey. Porque hey. se cuecen tantas habas en esos huertos. Por ejemplo, nunca, nunca en la vida yo estaría de acuerdo con que se violente una mujer con que se maltrate nada de eso. Pero hay que ver que habemos mujeres que, por ejemplo, nos alejamos de una relación tóxica aún teniendo hijos. Y es más fácil yo cogerle dádivas de vez en cuando a ese hombre a sabienda lo que puede venir detrás. En vez de yo empantalonarme... Ponerme a trabajar para echar mis muchachos para adelante sin necesidad de arrastrar con un hombre top que, si sí, estando contigo para poder suplir sus necesidades de padre, tiene que violentarte a ti, tanto psicológica como físicamente. Entonces, caramba, Larisa. aléjese de ese hombre. Y usted eche para adelante con sus hijos. Larisa. Habemos mujeres también descaradas. Sí. No, no, no. Larisa, quiero darte un dato. Esa... Si tú investigas los casos de manera integral, te vas a dar cuenta que una gran parte de estas mujeres la matan en sus trabajos. Búscalo para que tú veas. La, la, una gran parte de estas mujeres, l, l, esa, esa pareja la atacan en sus trabajos. Van a, a, la, a la cafetería, van a, a la tienda donde trabajan, van a la banca. Van a la banca y ahí la atacan porque están buscando precisamente el sustento de sus hijos. Lo que pasa es que este tipo de personas no le importa si te dieron dinero o no. A Ellos le importa es la persona. Que esta, esta no va a estar con nadie más porque es mía. O esta eh, eh, no puede seguir viviendo porque es mi centro de universo. Mira, lo, es lo centro cierto de es, y lo grave y de esto no es que mira. Ella. Yo, he conocido, yo he conocido, yo he conocido individuos que veo esos rasgos claro. a distancia. Yo lo, lo percibo. De que son posesivos, y te voy a decir una cosa, lo peor que ellos tienen como segunda vida, que no son fieles, no respetan, a la, es decir, no son hay fieles, uno, hay uno que que sí. tienen otra mujer. Eh, el machista, ese no. Eh, sí. O feminista, pero el otro sí, porque el otro solamente vive para esa persona. Y pero hay eso, otros. Eso ha y yo conocí un, matiz, un caso. Es un matiz del problema. Es un matiz sí, que lo que hay. Hay muchas aristas. Nah, hay muchas aristas con muchas aristas. Pero y, a, y aquí no se estudia. Eh, aquí, gustar, un dato que le va a gustar a ustedes dos. Sí. Aquí la única institución que ha estudiado el caso de manera profunda y continua es Funglode. Sí, Oigan es esto, aquí nadie ha estudiado ese caso, claro. de manera sí. integral, de es sí. que fungló es un laboratorio de, del conocimiento, Vamos el año a la, 2016, a la llamada. una serie de investigaciones sí. que están ahí. Que, y que. Y la, la presentaron la recientemente, Claro, interesantísima. y se a... la propusieron sí. al gobierno para fines de que Fun tengan de que una, que un mecanismo caso. o medida. Vamos a Vamos a una llamada telefónica, adelante. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, doctor Amado. Buenos sí, días, Yerjan, la antigua. Adelante. Buenos días, Francis. Reinaldo Hernández, desde ah, Adelante, adelante Reinaldo. No quiero ser o aparentar ser vocero de la comunidad, pero oiga en este caso: desde hace tres años, cuatro años atrás, el ex procurador fiscal de la provincia de Duarte, Rey Victorio Reyes, inició una gestión para que se levantara un cuartel, una dotación policial nueva en otro, porque lo que había era un bojío. Ahora bien. <risa> y consiguió que se levantara la obra se inauguró la obra, muy moderna sofisticada teniendo en cuenta, y anteriormente sí. resulta que ahora la población está cortada por delincuentes por rateros, por ladroncitos y tenemos un solo policía en la votación policial un solo policía Ay, no lo diga, pero no que después se incrementa entonces se incrementa la delincuencia porque no hay policía, no hay vigilancia, no hay nada sí. resulta que ahora todas las noches, los rateros asaltan, porque atracar una cosa, asaltarle otra. Asaltan viviendas en la nocturnidad, banca de lotería, negocios, y nadie hace, ni dice nada. Me llevé desde allá en la antigua, hice un proyecto sensual en, la, en otro, y aquí somos 137 profesionales, entre ellos la mayoría docente, pero nadie dice nada, nadie denuncia nada. Sin embargo, usted va, entra a sus redes y le encuentra llena de banalidades, de disparate, de cosas insulsas, pero nadie denuncia nada. Hoy tenemos el pueblo cortado por ladrones y no hay un policía en la estación nueva. ¿Hicieron un censo la, la, la cosa el, contra el, el, el, el, de la comunidad. El, el, el, Pasen buen día. Gracias. Ah, gracias. Doctor. Mira, Qué, qué maravilla. Me, mira. Entonces me siento bien si estamos influenciando a la gente a, a, a investigar su comunidad. Oye, uno de los problemas... Él describió de... lo que está pasando y quiero y creo bueno. que el jefe policial de, la do, de acá, que es el jefe de, el general, Pero mira, no lo conozco y es que Debe de regular, tomar carta. regularmente la gente aboga por cuarteles en su comunidad, pero cuando ponen un cuartel pasa eso que le está diciendo. Mandan tres policías, ¿verdad? Uno que es el jefe, uno que es el jefe, que es el que dirige la vaina. Un policía y otro. Hay uno que siempre está de licencia, o sea, que está de libertad, y, el, y, y un policía que está de servicio. Y el jefe, que casi nunca se mueve. Nada más tenemos uno solo. O sea, ¿para qué sirve? Para nada. Vamos a la pregunta.